El Seguro Nacional de Salud y el Servicio Nacional de Salud acordaron recientemente reducir la lista de espera de las consultas especializadas y los procedimientos quirúrgicos en los hospitales para mejorar la calidad de la atención que reciben los afiliados al régimen subsidiado y a la población en general que acuda a los centros de salud públicos. Los detalles los ofrece Fran Tejada, gerente de SENASA. La alianza, la unión, ...entre el Servicio Nacional de Salud... ...y los Servicios Regionales Nacionales Regionales de Salud... Que ...en este caso ya que lo dirige el doctor Ángel Federico Barabó, ...y el Servicio Nacional lo dirige el licenciado Chanel José Chupán, ...es una alianza para sacar... ...el sistema de salud... ...de las dificultades... ...que ha venido exigiendo... ...por décadas... ...la idea es... Colocar el sistema de salud a la altura de lo que espera el pueblo dominicano. En torno a la lista de esperas que existen en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Caúl, el doctor Francisco Ureña explica las consultas especiales que presta el centro y las áreas más saturadas en listas de esperas. Disminuir la lista de esperas es su mínima expresión. Eh, y los pacientes que pueden estar en espera de... Eh, muchas ocasiones son secundarios a que eh, le faltan parte de lo que son las, eh, probablemente algún tipo de evaluación el haber depositado sangre compatible para su procedimiento y eh, por ejemplo en el caso de cirugía pediátrica que podemos decir probablemente que sea donde esté la lista una lista de espera considerable es que nada más contamos con una sola cirujana pediátrica lo que hace imposible eh, con la gran demanda del servicio que ella pueda mantener, eh, mantenerse sin vista de espera.